¿Qué tal están ositos y Ahorita Estamos con un nuevo video para este canal Y estamos como siempre con nuestro mayor pana y brother. Hola Le, ¿cómo estás Hola, hola gente, bienvenidos a, una, a un nuevo episodio de Osito Land Y pues, ¿qué nos traes hoy? Y, eh, bueno, este es el segundo episodio de Osito Land La hermosa serie de Osito Land Y pues, bueno, la verdad yo estuve pensando un poco De que... En este lugar no es un buen lugar para vivir, no sé, ¿por qué no le dices, Leck? Bueno, eh, sí, es, estoy, estoy totalmente de acuerdo, o sea, estamos en una montaña sin, sin comida, no veo ni un chancho ni una vaca para Pero comer. Tampoco un poco, no hay ningún uh, pez en el agua. Bueno, entonces, llevémonos nuestras cosas y pues, busquemos un lugar de Leck, creo que es hora de explorar. Bueno, Leck. Sin más, sin más vueltas, busquemos un lugar. Ven, ven, sígueme, sígueme, vamos. Nos vamos, con todo, vamos. Vamos. Dos mil años más tarde. de dele, que ya caminamos mucho. ¿Sabes cuál es el colmo de los colmos? No, no, no sé, no sé. ¿Sabes? El colmo de los colmos es que soy un oso polar en un desierto. <risa> si mis patas se están Ay, quemando, su... <risa> Voy a morir. Mis patas se están quemando. No. no. ¿A dónde nos vamos? Que no ese sé. lugar. Es que creo que es el mira. peor lugar. Hasta mira. peor que el lugar donde estamos. Mira. ¿Ves ahí, Nelec? ¿Ves ahí? ¿Ves ahí? ¿Ves? Nada. ¿Y ves? ahí ves ahí es? nada y ves ves ahí? Eh, ese que mira. Ese cactus que me mira. Ese cactus es que me mira. Ese cactus que me mira. ¡Ya! ¡Que te están matando! me está mirando! ¡No queremos pasar este mundo! ¡Ya, ya! ya te están matando! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Edek! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! Eric vamos pero vamos pero a dónde vamos? ¡No sé! ¡Somos dos osos sin destino! en la montaña! ¡Pero a la hay uno. montaña! ¡Vamos! ¡Corre! Corre donde sea. Ya, era ver mejor vista acá. A ver. Ya, ya. No, Pero no. ¡Al día! ¡Al día! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al día! ¡Al día! ¡Al ¡Al ¡No! ¡Eh! ¡Eh! mira ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Al ¡Eh! ¡Al Es loco por las cosas He visto un golem de la que ten cuidado No le pegues a un aldeano, que si no valiste con la uh. pasada. Vamos, aquí trigo Ah ¿Cuál vez pasada? que hay de malo de pegarle un golem? Que te va a matar o sea, hay que llevar camas Para o sea, que cuando luchemos eh, contra, el león, eh, contra el dragón del... ¡Uh! mira, mira Para o sea, que cuando luchemos contra el dragón de Len Lo, lo matemos con las camas Vamos pues agarramos todo Vamos agarramos todo El truco de las camas no falla por el el trigo. Tribo, así. Nunca falla el truco de las camas ¿Sabes? Ahora que lo pienso Ya voy a poner esta camilla. está La con tu trigo La coge todo y nos vamos A ver no me conviene. El cactus no sé de qué me sirve, encima me miro raro que que espera que. Pero. Pero que un cactus no te puede mirar raro, ni que fuera Spike. Ah, que. Yo tengo Spike, me, me salió su tiempo, pero. Es que me miro raro de Lex, me mira raros si cactus. ¡Eh! Me miraron raros cactus en el cofre. Pero sea, los baúles me sirven también de Lex, son como cofres, solo que sirven. ¿Ah? Ahí está el cofre, ahí arriba de la torre. Ahí está el cofrecillo, pero no hay casi nada. Aunque el trigo sirve, ¿ah? ¿eh? Cago para el suelo. Sí, sí, no somos... O si sí, traen. El... O sea, lo vamos a ganar. Uh, a ver. No, ya, es que se hace de noche. vamos vámonos, vámonos. Es que qué parece si vamos a la torre. Hay que quedarnos en la torre. No, no, no. Solo bueno, déjame ver si es que hay otra casa por acá. Eh, ¡Los camas! ¡Los ¡Los camas! ¿tabrán? ¡Un gato! ¡No voy al agua! ¡Ya que a los gatos no les gusta el agua! Ah, ¡Ayuda! ¡No, ya, ¡Pero que ya es muy de noche! ¡Eh! ¡Hay que buscar mina ¡O algo! ¡Eso! ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué es eh, el ¡Rápido, dale, dale ¡Rápido! Estás bien, ¿Qué hay, los monstruos, qué ¡Cuidado no, con la placa! ¿Sabes, sabes eh, lo, lo que pasa con la placa, no? Ya, dale, es que no lo sé. Como tú puedes caer en la trampa, porque creo que no hagas tanto el Minecraft, y pues eres un no-player, pues mejor haga un spawn. Acá. ¿Spawn? No lo sé, Jams. ¡Eh, pero! ¡Pero no! ¡No sé! ¡Es que me haga, no! Eh, no, no, espera, no, espera. Ja, ¡Ja ja ja! ¡Que me llevo todo! No, eh. Tranquilo, Jams. Te dejaré cosas. Te dejaré cosas. ¡Oh, ya, ya. diamante esmeralda! ¡Eh, no! ¡Diamante esmeralda! No, no. no eh, sí, eh. Sí, sí, sí, sí, oro, sí. Carbón, eh, no, ¡Oro! ¡Oro! ¡Carbón! Eh, una manzanita. Oh, ¡Manzanitas de oro, Jams! No. ¡Manzanitas de oro! ¡Chao, Jams! eh. Eh. eh.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 ¡No! Oh, ¡Hierro! Oye, oh, pero No, esto me una venganza. No me mataste, ya! No. ¡Casi me matas! spawn primero! ¿Y sabes que te voy a matar? ¿Y tú? ¡Tampoco has hecho spawn, me conviene! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Porque ni siquiera tengo cama, ¿no? Ah, ya pues, no se a ver, a ver. ¿Eh? ¡Ah, ¡No Bueno, pero gente, si quieren salvar a este panda deben suscribirse al canal, o si no lo mato. ¿Eh? este no se ha suscrito? Ese no. No se ha no suscrito ese. No, no, eh, no, no, no, no, no no no no no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, oh. Bueno, <ríe> la venganza por la anterior vez, bueno, me vengué dos veces, pero igual, venganza de ley. ¿Has hecho Spawn me conví? En sí, me conví? me conví? me conví? Bueno, de ley. Ya, ya, ya te llevo esperando un buen ratazo, ¿ya? Oh, ya está, ah, ahí está, coge las cosas, pero ya. No, por fin, a... mis cosas. Ya no, a... ya, me vengaré, me mataré. Que no, ¿qué hay que va. ¡Has hecho volver tanto camino! Es que, es que, es que es la venganza de ley. Aparte fue porque ese, ese no se suscribió. ¡No, Debió suscribirse para salvarte. No, no se suscribieron. A ver, 45. No, no. Qué bueno, pues bueno. Eh, piénsalo bien. Lo no estamos y ahora tenemos. ahí pero no tengo dos. Tenemos una mina acá. Sí, qué bien. Pero también cogemos la TNT, que no es que somos. No. Queremos cogernos la ir y tú hiciste que me explote toda... Bueno, a ver, a minar, ¿no? Alec, vámonos. Bueno, Dale, si es que encontramos diamantes, yo los llevaría, ¿no? Bueno, depende. Si, si es que es par, sería dos para ti y dos para mí. Pero si es que son cinco, yo me llevo tres y tú dos. ¿Pero por qué? Yo quiero la mayoría. Lo que pasa es que. Es que como el diamante pues es un color claro Yo soy un oso, eh, polar Y soy blanco Y tú eres negro Pues con el carbón Pues si encontramos carbón tú te lo llevas Y yo todo el diamante Eh, pero que me estás llamando negro <risa> <risa> No, no <risa> Bueno, llevamos mi un rato y bueno ya estamos en la capa 14 para el diamante hay un truquillo es bajar acá otra más y acá empiezas a picar y vas a encontrar muchos diamantes es un truco muy efectivo así que gente si es que quieren encontrar el diamante váyanse a la capa 12 y empiecen a picar así otro truco es hacer esto una así ya que acá pueden ver cinco bloques acá lo hacen acá y es un truco que también funciona ahora hay un poco de carbón pero por alguna razón hay puro carbón y hierro como en el episodio anterior si sí, a ver eh, vamos bueno bueno bueno bueno pero ahora no hay nada hay que picar hay que picar vamos ya vamos piquemos vámonos Bueno, miren gente, como podrán ver me acabo de encontrar hierro, vámonos eh, ¡No! ¡Me pico! ¡No! ¡Me pico, Delec! Carloto! ¡No! ¡Por desgracia no traje madera! ¡No! ¡Te hago, ¡Ah, no! ¡Si traigo! ¡Yo te trajiste madera! No, Delec, no te vale También tengo madera Ya, ya, ya, ya Ven no yo no traje, yo solo traje esto Necesitamos unos palillos, ahí está yo bueno, es que no tengo el suficiente, bueno, tendrá que ser un... ¿Sí? A ver, hay, hay algunas cosas que nos sirven ahorita, o sea... ¡Hierro! ¡Pero tengo te este hierro acá! Sí, solo que... No ¡Que me lo picarlo, pico! Picarlo, bueno, pícalo, pícalo. Es que hay que cocinar todo esto porque si no, no tenemos. A ver, yo no tengo un pico de piedra, pero de todas maneras ayuda. Ya, a ver, por acá por ejemplo también hay que hacer así Nos encontramos con las adantes pues, Bueno, el tema es que debemos picar y picar hasta encontrar diamantes eso es el truco El tema es que es un poco difícil Así que, bueno, yo creo que Como sería un poco Eh, aburrido ver cómo picamos Pues intentaremos buscar hasta encontrar una mina Y infiltrarnos ahí como, como, como en la película, me pues ¿sí? Bueno ya le vamos a una mina de leca y no trabajo. encontramos Dos mil años más tarde Wey, ya, ya... O sea, llevamos picando atrás, eh? Pero atrás, ¿no? hay carbón ah? mira, lo estoy picando Sí, pero es que no, no hay mina O sea, en las minas es el momento... Tranquilo ya, lo encontraremos, mira, mira, tranquilo Mira, mira, no. ¿En serio? Sí, sí, sí Acá lloro, ca lloro! ¡Mira, mira! ¿Me digas? ¿En serio? Sí, Perdón, el problema. ¡Oro! ¿Oro? Okay. No, ya, yeah, no. Sí, sí, te digo que sí, bajo modo. Ah, oh, oro. Nada, escucha. ¿En qué capa estamos? Para ver si es que puede haber diamante. 14, ya, ya, ya, ya. 13, 12, ya, acá hay que buscar por la mina. Ya güey, como dije, ya ves, o sea, en estas capas es donde ya.. ya está el diamante. Ya estamos en la de no. ¡Eh! ¿Qué? No, no, ellos que le traen es que le cae, es que le traemos, es que, que, la... que lo encontré No, ¡Eh! ¡Le! No me digas ¡Dene, quita! Dele, la red no sirve, ¿me puedes dar eh, madera para que se ya ¡Ay, Ok, acá, acá, okay, acá, okay. okay. toma, toma, toma ¿Pesado? Dame A ver, espera Estaba con el motor ahí. Este es a Tracker, Tracker a ver ¡Toma mato! ¡Que no! Toma no. no puedes, eres un fan, débil Me mato, no mato ¡Eh! ¡No! ¡Muchos bombs! ¿Qué te dije? que hay muchos bombs? ¡No! ¡Oh! Tienes que esperar ¡Eh, ya le oh, yes. ¿Ah? ¿Qué? ¡Eso me mató! El me mató al esqueleto! ¡No! ¡No! Espera, espera, me debo cambiar de esto La torche ¿eh? la llevo en el mundo Uy, uy, uy, Esto es pone intenso, voy a usar las hachas que me crafté Que eran para talar el árbol, pero... Quienes que uno... A ver... Pero no tengo espada, lucharé con el hacha Tendrá que ser así ¡Hala! ¡Me tú y que lo mate a todos Se pelean, se pelean, no. se pelean Se pelean se pelea, se pelea. Ven, ven, los terceros Los terceros que te digo No, no tengo carbón Dame carbón Es una orden de oficina. Dame carbón que te digo que no baje Te digo que no baje ah, Ya, ya, tranquilo no cliente, baje, ¿sí? Acá hay Madre mía, dame carbón Bárralos. Que aún no bajes Estás trucado o no sé cuánto... No, ¡No! ¡No! ¿Por qué diamante acá? ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Diamante! ¡No! ¡Diamante! ¡Diamante! adiós, ¡Adiós! Sí, ¡Es mi momento! ¡Ya me lo pido! ¡Mira cuánto diamante! No. ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Tenemos mesa de encantamiento! ¡Sí o sí! ¡Tenemos mesa de encantamiento! ¡Tenemos mesa de encantamiento! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Nunca he encontrado tanto diamante! ¡Ah! Eh? ¡Un montón de diamante! ¡Sí! Vámonos, ¡Nos diamantes. ¡Qué mucho la... hierro! No, estoy por inventario. Espera, déjame que un poco de inventario. Esto es lo que saqué para, para ir. Para ir al templo. Ahí está. Ya, ya, ya. me secuestro. Ya. Ya, ahora salir de acá, ¿no? Ahora otra historia, ¿no? Supongo que sí, delec. Es hora de hacer la casa, que íbamos a ir a hacerla, pero vaya la vaya fortuna que nos hemos encontrado. Y yo creo que hasta ahora este episodio se llamaría en busca del diamante. Sí, sí, sí, claro. A la hierro. No es normal que haya tanto hierro, literalmente. O sea, a la. hierro? ¡Aquí está! Ah, ¡La luz del día! ¡La luz del día, Alex de... Pero, mejor hago el truco. ¡Mira, el truco! ¡Veamos, el, ah, el, truco, el truco! ¡Ahí está! Y con la piedra que picamos todo pues ¡Hemos llegado! ¡Uy! ¿Salimos? ¿El templo? ¡Se, Se volvió el templo! Oh, bueno ya, pues igual ya no nos buscamos, ya sacamos todo lo necesario. Sí, sí, sí. Bueno ya, vamos pues, a buscar un lugar para hacer nuestra casita. Claro, vamos Deleg. Bueno gente, como podrán ver, encontramos este prado y pues estábamos recorriendo por ahí el desierto y llegamos. Y parece que es un bellísimo prado, o sea, acá creo que es un perfecto lugar para vivir. Así que acá haremos la casa, ¿no? La casa de, de los osos. Ah, uh, Deleg, por alguna razón no me deja correr, no me deja correr. No sé ni por qué. <risa> no. Y tienes todas tus barras, James, ¿no? Eh, ¿qué? Tus barras de comida, pues. ¡Ah! Eso era. ¿Sí? ¿En serio? Mira? Sí, eso era. <risa> y yo puedo correr. Allá, ah, ya, qué bien. ¡Un levado! ¡Un levado! ¡No! Puede ser. Sí. Ah, pero salte de ahí. No queremos hacer eso. No, Pierdes no. el tiempo. Acá hagamos la casa. Pierdes el tiempo. Es un bellísimo nevado. Pierdes el tiempo. Vamos a hacer nuestra casa en otro lugar. Queda pesado. A ver, hay que recolectar madera de acá y hacemos la casa. ¡No se hace noche, Jams! No. No, no, no, no, no, no, no, no. Ya, no, ya valimos. A ver, hay que apurar. Rápido, Eleg. La casa. La casa, Eleg, la casa, la casa, la casa, la casa. Apúrate. A ver. Adelante. No, no, yo me hago un boquito para abajo, yo me hago un boquito para abajo. No, que eso se cobarde. No, pero ya nos van a matar los mobs, nos van a matar los mobs. Es que no. No puedo buscar todo? Ahí está... Ay no, bueno, ojalá, ojalá que no aparezcan mobs Espero que no. Ay no. De todas maneras, tenemos este los escudo. A ver, a ver, a ver, a ver... Ah, las preguntas no hay. Ponemos, ponemos, Los monstruos... Los monstruos... No, no, no, no, Ahí está. Está todo esto y empecemos A ver. No 27 27 troncos, así que vamos a hacer algo. Acá, 1, 2, ahí 4, o sea, 2, 3, 4, 5. Y ahí la puerta. Acá la puerta. 1, 2, 3, 4, 5. Acá el tronco. Ah, y así va a ser más o menos la casa. Ah ya que bien. Ya ya a ver mejor yo que tú vamos pa un por si es que vienen los monstruos. Oh duerme duerme elector duerme duerme duerme duerme. Sí sí tienes cama ¡Tienes cama no hay monstruos aprovecha ya ya ya sí sí tengo No te creo que no hayas cogido la madre mía. Con una con una con una. el los monstruos. Hemos estado dos aldeas y ni uno acaba tan cogido no me creo. A ver si hay que comenzarse en hacer la casa. Sí sí sí sí. A ver apura. Anda y trae materiales. Lo bueno es que con toda la piedra que tenemos ya, ya o sea, ya no necesario andar más. Pues no, eh. no. necesitamos madera, eso sí, de Anda por madera, anda por madera. Así más o menos. Ya, ahorita voy, ahorita voy. No, ya, no sé si te acordarás, pero ¿te acuerdas de que dejaste un cofre, digo, un horno lleno con. hierro? Ah, lo, lo cogí, lo cogí. Mira, tengo 20, te lo llevo a coger. Ah, seguro. Sí, ay, ay, ay, ay. Ah ya que bien, que bien, que bien Si, sí, pero casi lo dejo, casi El árbol si sí lo deje, pero pues, ok, no sé. No vale tanto, necesitamos arena Vino. Ay, tengo un poco, tengo un poco A ver, ¿tienes arena de leche? ¿Para hacerlo una ventana? Eh, si, sí, 21. Lo, de lo dejo en un baúl, lo dejo en un baúl No, no, no, sí, dámelo, dámelo Bueno, ya, déjelo ¿eh? Ahí está No, que marido, hace todo el carbón de leche. Y ahora que hacemos, no tengo armar. No. la casa. Bueno, gente, daremos un avance en un ratito para que vean cómo va la casa. Va a quedar reguapa. La casa de Vamos. Dos mil años más tarde. A ver, gente, como podrán ver, he conseguido. Me, me tuve que ir lamentablemente un rato a la mina, así que conseguí 31 de carbón. Y también acabo de sacar un poco de madera La verdad, la casa sigue igual, pero al menos tenemos los recursos, ¿no? Así que ya podemos tener los cristales, eh, eh, las paredes, el piso y todo, pues... A ver, como ¿tú cómo vas? Avanzando acá, el piso He tenido que ir por mucha madera Y he conseguido dos stacks mientras tú estabas en la mina, así que podemos avanzar Buena, buena, buena, buena yo conseguí 29, así que bueno, en un rato les damos otro adelanto de cómo va la carta de nuestros amigos. también ya está los bordes probablemente ya podemos sobrevivir ahora tengo que extraer esto bueno uh, seguiremos con la casa no o sea lo que hay sí, sigamos sigamos Yaos, ya eh, te traigo un chiste, te traigo un chiste. Dime, dime, dime. Sí, sí, sí. Bueno, eh, como puedes ver, acá tenemos puertas, tenemos eh, troncos de madera, tenemos tablones de madera, tenemos eh, mesa de crafteo y tenemos un montón de cosas hechas de madera. Y pues todo está hecho de madera, imagínate que cae un rayo y se tiene toda la casa. Oh, es verdad, no? Bueno, el, el piso no se va a quemar. Pero nos quedaríamos sin paredes ni techo, bueno, ¿de qué vamos a hacer el techo? Ah, uh, No sé, de madera. Bueno, ojalá que en tus sueños no, no parezca eso, porque ahorita pues, sí. mejor dormimos, ¿no? Sí, sí. No, no, no, no, entonces... A ver. Ya, pues seguimos con la casa de la Eh, se bajó la madera dale. y ahora que hacemos? ¿Ah, qué hacemos no sé yo qué sé ¿dijiste que tenías un stack? Sí pues Pero, ¿no? ¿cómo me ¿Cómo queda? queda? No necesito un, un stack. ¡Hola! Ya ya, ya espera voy a transformar bastante para quedarnos a todo. Pero sea, no, en todo caso vamos a así. Y esto es lo transformo. Ya toma, toma un poco. A ver. ¿Qué no, buena es? no. Acá. Por con la camita. Y el tenemos que mejor que sean del mismo color. No necesitamos el mismo color. No, que no hay. Pero. No. No, pero le puedo poner tinte luego. sí. A, un, ¿A una blanca le puedes poner pinche? Sí, sí, sí, a ver. Ah, los baúles también hay que moverlos. ¡Hala! cosas? A ver... Acá es son los, los, los barriles? O oh, bueno, baúles también. ¿Los los ¿Qué son los cañones, básicamente? Los diamantes yo que no mejor... Porque bueno, ya los pues, acuerdas cuando te dije que el episodio se llamaría lo del diamante bueno. Creo que ya, ahorita que ya estamos acabando, creo que le haría un mucho mejor nombre, o sea, construir nuestro refugio, ¿no? Ya lo tenemos, lo logramos. Sí, vamos, vamos. Ah, bueno, ya ¿Ah? creo que ya estaría la casa. ¿Dónde estás? ¡Dios, Dios! Dios. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Qué, nos... ¿Qué buenas noticias! Estoy, estoy llegando a la casa, estoy acá. ¡Qué, ¿Qué buenas noticias! Encontré uno de esos locales? De esos portales, medios portales y había un cofre, como siempre. Con oro. Y había oro, cuatro obsidianas. Sí. ¡Espera! ¡Cuatro! Pero no más alcanza para hacer el portal. Eh, no, pero podemos hacer una mesa de encantamientos. ¿Cuánto era? Espera. Dos diamantes, un libro. ¡Espera! ¡Sí! Y lo mejor, lo mejor que tengo un libro y en parte encontramos diamante Mira, acá está, acá está, acá está, Y tengo el diamante acá ¿Me, me, das, me das la piedra? ¿O es una broma? ¡Sí! ¡Que sí la tienes! Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A ver, era libro... Si no me equivoco, así... Si no me equivoco... ¡Eh! ¡Oye! ¡Ya, ya, ya! las, las, En la pula. Ya a ver, hay que crear una. No, padre, me voy a crear. Una eh, en la buena. Padre, bueno, ya, pero mientras que es. Bueno, ya terminaste. Eh, les debemos algo. ¡Los ositos, saludos! Así que ahí les van. Uh, uh, uh. Gente, ahí están todos los de saludos ya los tienen, enviaremos más saludos ya saben para un saludo en el servidor de Discord acá está hora de ver pilo empuje o pilo pilo mmm, tú qué dices select empuje o pilo empuje no, pilo pilo filo. ¡Filo! ¡Filo! Oh, ¡Filo! ¡Ahí está! el ¡Ey! Eh, sí, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Estás preparada o no? ¿Quieres preparada? Sí, ya está. Ah, sí, la creen para ti. Toma. Y toma tu Empieza pizza subir. ¡Ya oh, salí! ¡Vamos! A ver si vas es conocer. Que ¡Filo! ¡Ah, mira! Ah, ¡Filo 1 y Filo 1! Ah, bueno. Ah, es que ¡Filo! Es que marco pues, como yo tengo más pues tienes menos experiencia No, bueno ya, filo uno igual Filo uno. Ah, Ay, ya claro, tengo que meter acá esto Filo uno. Ahí está, aprendí ese mago Vamos, los magos ¡Bien, sí. pasa de leg. mira mi espada Bueno, miren gente, la verdad Ah, ya es que tenemos todo, pues ya está la casa. Y eso de piedra. Capucha de error. Ya está la casa. Solo falta meter los cofres. A ver, hay que crear los cofres para que luego ya sea más una casa. y sí, vámonos ya tenemos nuestra sala el lugar de los osos está hecho bueno gente pero lamentablemente hasta aquí para el episodio de hoy no pero la verdad es que miren no. hemos logrado bastante hemos hecho la casa tenemos espadas encantadas o sea, mira, esa oveja, que me miro, oveja No ya, no ya no Ya. Ya, vamos Vamos Ya está literalmente hecha la casa Acá les voy a poner un ángulo mejor Para que la puedan ver Como podrán ver, gente Ese es el resultado de la casa La verdad está bastante buena y Puede que sea cuadrada Pero el tema es que Lo hemos logrado Ya tenemos mesa de encantamientos Hemos hecho el diseño, nuestras están encantadas y tenemos un perfecto territorio para vivir. Bueno gente, como siempre espero que este video les haya gustado, que les haya entretenido. Ya saben si les gustó, dejarnos su like. La verdad es que este episodio está bastante bueno ya que hemos ya que hemos logrado bastantes cosas. Y sin más allá pues nos vemos hasta la próxima Oh